Hola, estamos en la escuela de fútbol El Cholo Carrión. Estamos con Damián que es el entrenador de fútbol. ¿Qué carrera estás siguiendo? Eh, yo sigo la carrera de director técnico de fútbol. Siguen sí, faltando 12 metros para sacar mi título y, y así podré dirigir en primera. ¿Qué es para usted el VO2 máximo? El VO2 máximo es la intensidad máxima que se logra realizando un ejercicio de intensidad, como puede ser una carrera de velocidad, ejercicios específicos que exija al jugador un de su intensidad. ¿Qué es para usted la resistencia aeróbica? Bueno, la resistencia aeróbica se manifiesta a través del oxígeno. Es cuando nosotros hacemos un estímulo, larga la duración, pero poca la intensidad. Eso es una resistencia aeróbica. ¿Y la resistencia anaeróbica? La anaeróbica es lo contrario, es la que hacemos menos distancia, más larga la, la intensidad. Entonces llegamos eh, prácticamente un poco menos del, del VO2 máximo entonces lo anaeróbico es sin oxígeno es, simple, es ¿Cómo se aplica la resistencia aeróbica y anaeróbica en el fútbol? Eh, bueno, la resistencia aeróbica se aplica cuando el jugador logra eh, aguantar los 90 minutos, de, minutos, los 90 minutos dentro del campo de juego ¿sí? y la resistencia anaeróbica es la, la, la que se hacen los estímulos específicos como... Correr de una banda y sacar el centro, eso dura aproximadamente unos 15-10 segundos. Entonces ahí estamos aplicando lo anaeróbico y lo aeróbico es la resistencia o la capacidad que el jugador tiene para aguantar los 90 minutos en el campo ¿Cuál es el método de Farley? Es un sistema de entrenamiento que consiste en Ajá. realizar varios ejercicios a la vez. Vamos. Dale, dale, dale, dale, dale, 100%. 100% dale, dale, pica, pica, pica, pica, dale. Dale, ahora salta, salta, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Venga, frente, perfecto, dale, dale, ahora está, álcale, la última, ahora. Dale, salta, salta, salta, salta, salta, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente, vente. ahora, ahora sube sube, sube, sube sube el ritmo, sube el ritmo, sube el ritmo, llegame, llegame, llegame, sube, sube, salta, salta, la última, salta, salta